Ya, ya pasó. Hey guys. Hoy el 12 de julio. Ayer dejé la bicicleta en la pega. Los miércoles se han convertido como el día de descanso del blog. O sea, es un día que no grabo, no edito. Solamente me dedico a pensar. Voy a hacer otras cosas, ¿no? ¿Y cómo va? a cambiar la rutina. La bella, sí, ya pues la dejé en la pega, así que tocar caminar. Hoy día voy a llegar a la meta de los 10.000 pasos mucho, mucho más fácil. No sé de lo que vamos a hablar hoy día, pero sí vamos a hablar. No se preocupen. Oye, quiero agradecer igual la respuesta que tuve del, del bloque anterior. Fue muy, pero muy bacán. Muchas gracias, chiquillos. Sí, es un tema eso de ver como... si uno ve que hay un problema, ser llamado a hacerse responsable. El problema porque a veces pasa que... Hay un montón de gente y el único que se hace responsable es uno. Y ahí es cuando entra como un poco la neurosis. Para mí la neurosis es la esa batalla interna que siempre tiene uno lo que es versus lo que debería ser o lo que encontramos justo que sea o lo que lo merecemos. Para mí eso es neurosis. No es la definición oficial, pero siempre cuando hablo neurosis hablo de eso. Te gané. Sí. Sí más rápido. Hoy el día para largo, Uru. No sé si soy yo o fue un día muy, pero muy largo. La cuestión es que hoy día me voy a juntar con el Bastián, que hace tiempo que no lo veo. Y con el Y con la maca. Estoy cansado, amigos. Estoy cansado. Chao. No. Antes Bastiancito tenía otra casa La Basti Cueva Ahora este es el, el cubier felino compadre Así Que antes, antes era otro Era otro Chile Chile cambió Hay queridos menos, hay ¿Cómo? cositas ah, menos la vida amigos, mira. Mira. Mira. Mira. mira, Está ah, terrible, rico ah, mira. Mira. Casa, casa. Cacha, me dejarme hermano. Pero no, te sé, yo con Basti éramos compañeros de trabajo y trabajaba en marketing era la que me el digital. Así es. Y. estamos. Este es mi reemplazo. Tercera temporada. El tercer reemplazo. Caché que yo siempre con tu cargo soy el amigo tuyo. Después llegó Felipe, que también fui amigo de él. Y después llegó Terrazo y también pasa lo mismo. En el cargo. Se repite la historia: el cargo tiene una afinidad. como que. Sobre todo el amor. Lo más importante es el amor El amor homosexual El amor homosexual. con la neurosis. Ahí en artículo y claro, en nuestra cultura se nos enseña si te fuerzas un 10%, recibes o sea, el 10% de la ganancia. Si te fuerzas el doble, recibes el doble. Y no es una relación uno a uno. Y por eso que es tan frustrante a veces que no resulta las cosas porque tienen más que ver con lo que esperamos que ocurra frente a lo que realmente ocurre. Ese tema todavía me cuesta. Ese tema todavía tengo que aprenderlo. Eh, viernes... ¿Viernes 13? Eh, eh, viernes 13. Voy camino al paraíso. Eh, me va a ir a dejar una amiga. Eh, Camila, ustedes ya la, la conocen. <risa> <risa> Así es. Es. Ya, ya, Y sí. Yo me bajo acá. Adiós. Chao. Gracias, Cabi. ¡Aló! ¡Oli! ¡Hola, papito! ¡Oh! Algo va a suceder. Vaya vale, a conocer a mi amigo, Carrillo. ¡Ah, qué va a va a ganar? Ganar. <toss> hmm. Lo que debe ser. Y lo que realmente es Mark Manson habla de esto Y le pone el nombre de la vida algorítmica Haces X cosas esperando la recompensa Y Donde rara vez eso ocurre Un poco como la, la magia de eso es Básicamente encontrar el placer de hacer la tarea X Por el simple placer de hacer la tarea X Es algo que cuesta Es algo que... Toma mucho trabajo desaprender Y creo que ese va a ser mi desafío para estos próximos dos años Dejar un poco atrás la vida alg algorítmica Para disfrutar de hacer las cosas, de hacerse responsable. Este fue el blog 325 Y siento que es el blog más críptico que he hecho hasta el día de hoy Mañana es el cumpleaños de mi sobrina Que cumple 12 años que cumplió hace años, loco. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! bonito! ¡Qué